En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en la Universidad Politécnica de Valencia. Con estas palabras se da el pistoletazo de salida a las cerca de 28.800 personas que estudian en la Universidad Politécnica de Valencia. De ellas, 8.500 empiezan primero. Día de gala en este solemne acto de apertura del curso 2022-2023 que ha tenido como protagonista al nuevo doctor honoris causa, el catedrático de la Universidad de Valencia, Jordi Garcés. El Instituto Itaca de la UPV propuso su nombramiento y los investigadores Antonio Mocholí y Vicente Traver han sido sus padrinos. El sincretismo entre humanismo y tecnología, en defensa de un paradigma sociotécnico, ha sido el título de la lección inaugural plantear el paradigma sociotécnic que es la interdisciplinariedad pero entre las ciencias técnicas y las sociales. Y realmente si queremos avanzar capa una sociedad en futuro necesitamos la tecnología, como no, pero sin perder de vista las ideas y los ideales y los valores humanos y la ética. La otra protagonista del día ha sido la nueva ley de la ciencia. Que sea nuestro país donde desarrollemos y donde inventemos las nuevas soluciones a los grandes retos en vez de ser eh, un país comprador de soluciones y desde luego no hay mejor sitio para estrenar la ley de la ciencia y hacer esa apuesta de largo que en este inicio de curso aquí en la universidad politécnica de valencia una ley que blinda que el presupuesto destinado a la ciencia llegue al 3% del producto interior bruto en el año 2030 el rector ha hecho una advertencia para el futuro. La consolidación fiscal va a llegar eh, probablemente en el 24-25. Tenemos que prepararnos y tenemos que pedir a nuestras autoridades que no cometamos los errores de la anterior crisis financiera. Eso sería gravísimo eh, y de hecho se ha demostrado los países que siguieron invirtiendo en educación y en I+.D. salieron mejor de la crisis. Durante el acto se ha presentado la memoria anual de la UPV y ha tenido lugar el reconocimiento al profesorado que ha obtenido la quinta evaluación positiva a su actividad investigadora. El Gaudea y ha sonado más claro gracias a la última protagonista, la ausente, la mascarilla.